Santiago me confirma, ya estamos. noches a todos los lectores de La Cola de Rata, soy Norbe de Chévere Rosco Orozco, eh, eh, hoy eh, tenemos un encuentro bien especial con Juan Camilo Castro Gallego, periodista, escritor y profesor universitario, eh, uh -huh. eh, llamado Contar el Olvido. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación, Abelardo, a Camilo, a vos, a todos los lectores de, de La Cola de Rata. Listo, vamos a esperar un, unos, unos segunditos a que más gente se conecte, listo, al, al live y empezamos la charla. Perfecto. Bueno, yo creo que ya es cierto, empezamos, nos fuimos. Juan Camilo es, como lo dije ahora, escritor, periodista y profesor de la Universidad de Antioquia, es especialista en Derechos Humanos y es, tiene un magíster en, en Ciencia Política. Ha publicado tres libros, Con el Miedo Esculpido en la Piel, Hombre Nuevo editores, 2013, Aquitaña Siempre se volvió el Primer Amor, Sílaba Editores, 2016 y Fin de Semana Negro, Sílaba Editores, 2019. Para empezar esta charla yo escribí un texto, pues conozco algo de Juan Camilo, de su trayectoria, creo que lo definí un poco en, en sus gustos literarios y, y de fútbol, y bueno, entre otras cosas. Juan Camilo cree que el mundo seguirá igual después de la pandemia, fue lo que escribió en abril, de, en abril de este, del año pasado. Es hincha del Atlético Nacional, tal vez por ser de Guarne, municipio donde está ubicada la sede de entrenamientos. Lector de Josefina Licitra, Janne Malcom y Richard Ford, entre muchos otros. Oran el Rojo, como también lo llaman, es uno de esos periodistas que gastan y enseñan a gastar a sus estudiantes las suelas de los zapatos en las reporterías que realizan. No solo gasta las suelas en el pavimento, porque los que lo han visto por los caminos rurales con una libreta en la mano, saben bien que, así como los campesinos, también montan las mulas con las que, con las que se colonizó medio país. Busca las fuentes con paciencia y rigor, como si fuera un científico tratando de dar con la cura de un cáncer. En su trabajo, soy testigo, cumple la punta del iceberg, soporta el 10% de la información que publica en un 90% que no se ve. Juan Camilo es la voz de algunos ríos que quieren convertir en represas, la voz de los restos sin identificar que fueron cremados de manera criminal, la voz de las madres a las que les mataron los hijos, la voz de los que fueron asesinados por vivir en un barrio marginal, la voz de la escombrera en la Comuna 3 y de los excombatientes de las far en el Urabá, que decidieron aprender a los 40 y 50 años a restar, sumar y firmar. El oriente antioqueño, si hablamos de memoria histórica, le debe mucho a nuestro invitado. Bueno, es como una, una cortada descripción de, de quién es el personaje que tenemos hoy. Y eh, la primera pregunta para empezar esta charla es que quiero regresar con vos a la infancia, Juan, cuando tu padre en Río Negro te compró un libro de fábulas de Samaniego y preguntarte si ese libro es el que influyó en que vos hoy en día seas escritor. Bueno, Norbey, eh, lo primero es que bueno, me sorprende un poco lo que escribiste, pues demasiado ello. muchas gracias. Eh, ese libro es muy significativo, yo no sé si tiene, yo no creo que tenga que ver con mi decisión final de de ser escritor, de ser periodista, de decir, contar historias, pero creo que ese momento en el cual mi papá me regala ese libro y además porque en las tardes siempre jugaba con mis primos o con algunos amigos jugábamos fútbol cerca de la casa y ese momento en el cual yo tenía ese libro en las manos y yo preferí quedarme leyendo el libro a jugar, a jugar ese partido de fútbol eh, creo que fue determinante totalmente eh, en mi vida, pues sin pensar quién iba a ser yo, qué era lo que iba a hacer pero creo que de alguna manera eh, inconscientemente eso también iba marcando como parte de mi camino Norvay, tienes el micrófono apagado Disculpame, disculpame. Ese, ese libro se perdió, ¿cierto? Al final no lo, no lo encontraste. Creo que es una historia así, ¿no? En... Y te dio muy duro. Sí. sí, sí. Bueno, ahí hay, hay una historia de amor detrás de, de esto porque ese libro yo lo perdí y yo recuerdo que, que mucha, muchas noches soñaba que ese libro estaba en el cajón de la mitad de mi cama y yo me levantaba... Al, al día siguiente y buscaba allí, todavía sin separar ese sueño de la realidad, ¿cierto? Y el libro no lo encontraba. Hubo un momento en el cual yo escribí algo que, que creo que es el texto al cual te estás refiriendo y yo escribí lo que había sido ese libro, ¿cierto? Lo que había sido esa pérdida y en ese momento una chica con la que estaba saliendo eh, se fue para el centro de Medellín al pasaje de la Bastilla, que es un lugar... ¿cierto? De alguna manera en medellín para buscar libros de segunda libros usados y lo encontró entonces un día nada nos nos encontramos en un lugar en medellín y oh sorpresa me sale con este libro que era el libro de mi infancia y bueno pues afortunadamente el libro sigue conmigo después cuando vas creciendo en décimo grado 15 16 años Mencionas a dos autores que son Germán Castro Caicedo y Alfredo Molano, que decís como, esta, estos dos fueron los que me trajeron de alguna manera al periodismo. ¿Hubo algún profesor de por medio en, es, en esa recomendación de, de ellos? ¿O, ¿O eso fue que te ibas para la biblioteca y los encontraste y de alguna manera fue casualidad? Mira, es, es casualidad, porque eso fue un momento en el cual llegaron libros nuevos a la biblioteca del colegio. Generalmente eran esos libros de pasta dura, que no era la pasta original del libro, hojas amarillentas, no sé, pues a mí no me provocaba eso en ese momento. Pero cuando llegan estos libros nuevos, entre los títulos que había, estaban algunos títulos de Alfredo Molano y Germán Castro Caicedo. Y yo pues, leí, leí en la solapa un poco la descripción de, de los libros, y fue ese el primer momento en mi vida en el cual yo empecé a leer por voluntad, más no por imposición de un profesor. Entonces, digamos que los primeros libros que yo leí porque quería leer fueron libros periodísticos. Pudieron ser, pudo, pudieron, pudo ser poesía, pudo ser novela, pero fueron crónicas. Y creo que ese primer encuentro fue determinante. Y... Oye, uno cuando está en la universidad o, o cuando estudia periodismo o los periodistas en general, pues todos saben, por lo menos en nuestro contexto colombiano, quiénes son Germán Castro Caicedo y Alfredo Molano. Yo en ese momento no tenía ni idea quiénes eran. Yo simplemente los estaba leyendo, los estaba explorando y eso me abrió a una ventana que yo no conocía y era ese otro país. O ese país más allá de los noticieros de televisión que acostumbrábamos ver en la casa, ¿cierto? Y seguramente a cualquier colombiano le pasa que cuando llegamos a los noticieros de televisión nos encontramos un poco con lo mismo, con sexo y con sangre. Y lo que sucedió ahí fue adentrarme en la historia de un montón de personas que no conocía imaginar esas historias, ¿cierto? Y luego de eso, de, de leer estos libros, de leer... Eh, Colombia Amarga de Castro Caicedo que fue el primer libro de él que era una recopilación también de esas crónicas que había escrito en el periódico El, el Tiempo estaba Desterrados de, de Alfredo Molano estaba El Hueco de, de Castro Caicedo después de leer esos tres libros yo dije, yo quiero ser como ellos yo quiero escribir como ellos y esa fue la decisión por la cual yo terminé estudiando periodismo ya ingresas a la Universidad de Antioquia a estudiar periodismo ¿cierto? ¿en algún momento se te ocurrió durante los, los cinco años de la carrera eh, escribir un libro? ¿con el mío esculpido en la piel llega en la carrera o ya terminando la carrera? ¿o ya la habías terminado? tengo entendido que ya la terminaste ¿cierto? Cuando ¿haces con el miedo esculpido en la piel? sí, sí, digamos eh, como lo dices Norbey mi primer libro es con el miedo esculpido en la piel, yo me había graduado un año antes, yo me gradué de la universidad en 2011 es decir, que este año será una década de haber egresado de la universidad y en el 2012 publiqué, publiqué mi primer libro. Y realmente, y creo que también te sucedió a vos, vos tan joven también que acabas de publicar tu libro, El brillo de las balas, y es que yo imaginaba que publicar un libro pues, pues me tomaría muchísimo tiempo, que en algún momento de mi vida llegaría, no lo veía tan pronto tampoco. Y lo que sucede es que, un poco similar a, a tu historia, North Bay, eh, cuando yo gano eh, un concurso aquí en Antioquia, de eh, la gobernación de Antioquia, digamos que yo debía escribir las crónicas para un libro. Yo me presenté solo con una crónica en ese momento. Y cuando gano ese concurso con esa única crónica, lo que me dicen es, ahora lo que usted debe hacer es escribir un libro. Y... Bueno, eso me llegó por sorpresa, porque yo no lo esperaba en ningún, en ningún momento. Y joven, bueno, tenía 25 años y afortunadamente en ese momento publiqué mi primer libro y me di cuenta que podía seguir haciéndolo, que podía seguir escribiendo mis historias, elegir mis propias historias que no me impusieran ir trabajando al ritmo que yo quisiera, elegir los personajes... Bueno, digamos que todo ese cuento que hay detrás de, de la construcción de un libro, de compartir con la gente, de soñar, de imaginar, de pasársela a uno pensando todo el tiempo, volando de lo mismo. Yo creo que hasta las personas que están cerca de uno ya dicen como ya deja el tema, pues pero cuando uno está metido escribiendo un libro, eh, la obsesión es tal que uno no puede dejar de hablar de ese libro. Se vuelve un poco mono monotemático. Uh -huh. Sí, hay, hay, a ver, en la, estando en la universidad, vos tenías un enfoque, bueno, como una pasión por el fútbol, ¿no? Eh, muy, muy centrado en el fútbol, en el fútbol. ¿Y ¿En qué momento dices, no, yo me voy a dedicar mejor a, a memoria histórica, a, a narrar la, las historias de, de víctimas? qué momento sí, sucede ese tránsito? Claro, bueno, eso, eso implica un poco que, que, me, que me devuelva Norveg, porque, claro, cuando yo leo los libros de Alfredo Molán y Germán Castro Caicedo, digo que quiero ser periodista y hacer lo que ellos hacen pero también había otra pasión y es el fútbol y esa pasión venía de mi papá entonces claro yo entro a la universidad y pues me gustaba escribir crónica, siempre digo que yo no era el más destacado escribiendo crónica y creo que lo que he logrado hasta ahora es apunta de, de obstinación, de constancia de disciplina, cierto bueno, un poco la discusión a veces como que si es mejor la disciplina o el talento. En mi caso yo no me he considerado talentoso, pero sí muy disciplinado. Y a punta de disciplina he ido creciendo al ritmo que, que, eh, que he podido. Pero entonces lo que sucedía con el fútbol es que todos los trabajos en la universidad yo los hacía de fútbol. Entonces... Claro, cuando hacíamos un consejo de redacción en, en, en el salón de clase, pues antes me preguntaban y mis compañeros respondían, ¿va a ser algo de fútbol? ¿Qué? No sabemos, pero de fútbol, siempre era ese tema. Estando en la universidad, empecé, bueno, hacía unos programas de radio, luego unas transmisiones deportivas de fútbol también, eso fue una experiencia maravillosa, incluso narré partidos de fútbol, del fútbol profesional pero en segunda división y, y nada, luego me presenté a una convocatoria en un periódico de Medellín que desapareció el año pasado es el periódico El Mundo o era el periódico El Mundo y no me había graduado de la universidad, me presenté a una convocatoria y pasé y empecé a trabajar en la sección deportiva, allá estuve como casi año y medio y después de ese año y medio yo dije estoy agotadísimo haciendo esto, ya lo sentía un poco mecánico, demasiado monótono y renuncié y fue un cambio y empecé, bueno, conseguí otro trabajo, empecé a hacer otras cosas y creo que es uno de los momentos más importantes de mi vida en Orbella porque porque fue una renuncia que si no hubiera sido por esa renuncia pues seguramente no habría escrito también sobre el conflicto armado, por otro lado pues también digamos que de alguna manera el conflicto había afectado a nuestra familia mi abuela por fue pues, asesinada por, por un grupo paramilitar en, en Guarne el, un pueblo de, del oriente de Antioquia en donde vivo, de donde somos nosotros entonces creo que también esa, esa experiencia familiar de haber recibido a nuestra abuela en nuestra casa cuando salió desplazada que no fue por mucho tiempo que porque ella dijo, me tengo que devolver, y en última se devolvió. Pero ese, esa, esa experiencia también marcó muchísimo que yo decidiera escribir sobre este tema. Hay, hay otra experiencia, creo también la que marcó, y es los cadáveres en bolsas que pasaban volando por Warner, ¿no? La, el, los sí. No, y eran en la finca de mi abuela, ¿cierto? Uh -huh. eh, eran en la finca de mi abuela, y yo, yo en algún momento decía, como lo que yo hago en mi trabajo es perseguir esos cadáveres perseguir esas bolsas, porque no sé quiénes eran, pero en ese momento no nos importaba, éramos niñas que estábamos que estábamos jugando fútbol pero además la guerra la veíamos por televisión es decir que la guerra para nosotros en ese momento de mi vida era, la guerra era un espectáculo y creo que bueno para parte de este país la guerra sigue siendo eso, un espectáculo y no una realidad, ¿cierto? eh por eso yo digo que voy detrás de esos cadáveres porque en ese momento pues también era un, un, un muchacho, un adolescente, no era muy consciente de eso, eh, no era consciente de, del país en el que vivía y creo que ya estando en la universidad y, y acudiendo a esos recuerdos también fui consciente un poco de, de esa situación y luego, y luego también me marcó, bueno, esta anécdota no la he contado, pero tiene que ver con mi abuela y es que también más adelante yo fui consciente del, un poco de esos efectos de, de la guerra y es que mi abuela vivía en una casa campesina de esas casas que tienen como tres cuatro puertas para entrar eh, y resulta que el baño de la casa quedaba atrás contra la montaña es decir en un lugar demasiado oscuro y la entrada de la casa eh, quedaba queda en un alto, en una montaña alto y abajo se ve el pueblo, ¿cierto? Pero el baño queda contra la montaña. Después de lo que sucedió con mi abuela, de que casi la asesinan, que sale desplazada y además porque ella terminó muy golpeada, muy aporreada. Eh, ella en las noches, porque a mí me gustaba mucho ir a amanecer donde ella, en las noches mi abuela no iba a orinar al baño que quedaba atrás de la casa por el miedo que le generaba esa oscuridad y ese recuerdo y esa experiencia, sino que orinaba no en un baño, orinaba en un corredor al frente de la casa donde le daba la luz de la luna o le daba la luz del fuego. Y eso luego yo fui un poco consciente de, de, de esa situación también, como mi abuela ¿por qué hace esto? Y en ese momento era como tan extraño, como tan raro mi abuela ¿por qué hace esto? Pero Luego, cuando empecé a escribir sobre el conflicto, pues, también entendí un poco lo que significaba ese lugar, esa oscuridad y esa lejanía, esa tal vez de estar tan expuesta, sola, sin quien la defienda eh, y donde le podía pasar cualquier cosa. Juan, bueno, eh, para los que no han leído, eh, con ejemplo, Esculpido en la piel, que es el primer libro, son relatos de, de, de un corregimiento de la Dantan son Sonsón, que queda más cerca de Puerto Triunfo, ¿cierto? Eh, y esa tierra fue gobernada por los paramilitares, por Ramón y por Mayíbel. ¿Cómo haces tú para desprenderte de pronto esos sentimientos de odio generados por lo que le hicieron a tu abuela yendo una tierra de los paramilitares, a narrar las historias de ellos, de pronto sin, sin rabia? Bueno, no, yo creo que no he sentido odio. Cierto, por lo menos en lo que sucedió con mi abuela. Yo sí recuerdo, era la reacción de mi papá. Pero esa re esos sentimientos del hijo, que sabía quiénes eran los paramilitares, porque los veía en el pueblo los fines de semana, un domingo, y recuerdo una vez cuando íbamos en un carrito que tenía mi papá, iba diciendo como, allí está este, eh, y señalaba a uno de los tipos que estuvo esa noche y que identificó a mi abuela. Pues entonces, claro, recordaba un poco la rabia de mi papá, pero yo no, yo no sentía ese odio que él sentía como hijo, cierto. Uh -huh. Y cuando llego a la danta, pues como bien lo dices, Norbey, ese, ese mi primer libro es sobre un lugar que se llama La Danta, que comparte que hace parte del Magdalena Medio, que es una de las grandes regiones del país en la cual concluyen varios departamentos desde, desde Bolívar hasta el Tolima. Y, bueno, y yo llego allá y llego también con un poco de prevención, pero también con un montón, con mucha ingenuidad, porque era mi primer trabajo de ese tipo, era como mi viaje, como el viaje de reportería de investigación más largo que había hecho hasta entonces, pero yo lo que estaba era maravillado, yo estaba maravillado sí. realmente eh, conocer gente, caminar, el clima, otra comida, las cervezas, el calor, la música, para mí eso es fascinante, y, y el llegar allá también implicó, que me recibiera una persona que es miguel pineda o era miguel pineda lastimosamente miguel murió el año pasado él era el inspector de la anta pero fue miguel el que me recibió entonces cuando yo llego a la Anta lo que yo había hecho era yo sabía que era un lugar donde los paramilitares habían estado 30 años y que ese lugar había sido una especie de base militar de ellos donde había muchísima simpatía a ese grupo paramilitar donde ese grupo paramilitar había ocupado el lugar del Estado, ¿cierto? Y yo llego allá es porque Miguel me estaba respaldando, por eso yo no sentí tal vez esa presión de, de los ex paras o, o, o de otra gente que estuviera ahí todavía en ese cuento. Yo creo que el hecho de, de estar con alguien implicó que me sintiera como muy confiado y un poco abrigado, respaldado en ese lugar, pero fue fue un viaje de total ingenuidad, total ingenuidad, era la improvisación más grande que podía hacer como periodista. Incluso con, con, con el miedo esculpido en la piel, eh, hay un suceso cuando lo vas a entregar al Instituto de Cultura que fue faltando cinco minutos, ¿Por qué Porque ese, ese lapso de tiempo tan, tan corto para la, la convocatoria? para que volo, yo, Vos me has contado que estabas en Guarne, que eran como el mediodía y que cerraron como a las 4 de la tarde. ¿Esa, esa situación cómo fue? Sí, yo, yo estaba en norbey yo me gradué de la universidad, empecé a hacer una especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario, y bueno, digamos que yo tomé la decisión de que quería hacer eh, mi trabajo sobre la ANTA, pero quería escribir crónicas sobre el conflicto armado en la ANTA. Cuando yo regreso de la ANTA, de mi primer viaje, me entero de las convocatorias, de la convocatoria que estás nombrando, la gobernación de Antioquia, y me quedaba menos de una semana para entregar la propuesta. En ese momento yo hacía parte de de un taller literario con un escritor antioqueño que se llama Luis Fernando Macías. Y entonces lo que hice fue empezar a escribir y llevé esa crónica al taller La Ley y allá los compañeros, Luis Fernando, hicieron comentarios, sugerencias y otra vez vuelva y trabaja en ese texto. Estoy trabajando toda la semana hasta que <ríe> termino el, el día en el que cerraba la convocatoria, termino la crónica más o menos al mediodía y leo los otros requisitos que me faltaban y me faltaba, increíble pues que que no lo haya tenido tan presente y es que hacía falta describir la propuesta entonces una justificación unos objetivos, un cronograma un presupuesto, etcétera, yo eso no lo tenía pero afortunadamente venía trabajando en el proyecto de investigación de la especialización, entonces agarré un poco lo que era eso y, y lo acomodé a esta nueva propuesta entonces cuando llego eh, cerraba a las 4 de la tarde la convocatoria y llego unos poquitos minutos, unos pocos minutos antes, logro entregar y luego pues oh sorpresa, pues me llaman y me dan la noticia, creo que es uno de los momentos más lindos de mi vida, además porque ese momento a mí me marcó eh, totalmente el camino de que yo podía escribir historias de largo aliento historias que yo quisiera con el tiempo eh, la dedicación eh, y bueno de alguna manera las historias que, en las que yo he trabajado, pues esa primera ese libro de Con el miedo Esculpido en la Piel hubo muy poco tiempo para escribirlo pero luego en mis otros dos libros me tomé varios años investigando y escribiendo así que luego vino como un proceso un poco no sé, digámoslo un poco más concienzoso eh, Después de publicar la pregunta Ah, bueno, hay una pregunta de Luis Fernando Castaño. Una duda, cuando pueda la responden. Bueno, eh, ¿cómo hacen para contar historias de memoria histórica sin volver a generar dolor, rencor o emociones a los personajes que de pronto se arrepientan o no quieran al final contar sus historias? La, la pregunta de, de Luis Fernando, bueno, un saludo también para, para Luis Fernando, eh, para Wilmar, para Nuri, para todas las personas que... Que están conectadas para María. Eh, digamos que es una de las preguntas, es una pregunta compleja, además, porque cuando nosotros estamos escribiendo sobre este tipo de temas, hay un montón de sentimientos, percepciones, emociones, miedos que están en juego y que están puestas ahí. Entonces, digamos que. Eh, hay, hay varias situaciones ahí. Una, digamos que cuando yo llego a buscar las personas sobre las que estoy escribiendo, digamos que lo primero es contarles quién, es, quién soy, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quisiera hacer con esa persona, ¿cierto? Entonces digamos que esa es la puerta de entrada. Inicialmente la gente te dice sí o te dice no. Te dicen no y luego más adelante, cuando ya te tienen un poco de confianza, cuando ven las personas con las que te relacionas, dicen sí. O definitivamente dicen no y nunca es posible hablar con ellas. Pero también sucede, como lo plantea Luis Fernando en, en, en su pregunta, y es que uno está todo el proceso con alguien, dedica muchísimo tiempo, muchas entrevistas con la misma persona, para construir un relato, para construir una historia, y al final el personaje dice, no, no quiero aparecer. Así me sucedió en el, en el último libro, ¿cierto? O que también sucede que yo que cuando ya sale el libro, ya hay personas que dicen, yo ya no quiero el libro. Y aquí viene una discusión que es, que es tremenda, es que lo que plantea Luis Fernando es una discusión bastante importante, pero bastante densa, densa también, porque en últimas, lo primero que hacemos como periodistas es contar qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Digamos que no voy a profundizar, pues no voy a, a dar los nombres pues, de, de, de estas personas, pero sí planteo un poco la situación, y es que uno de los relatos de mi libro, bueno, en mi último libro, me, tal vez me estoy saltando un poco el orden que habías planteado, en Norbey, pero un poco para responder, mi último libro se llama Fin de Semana Negro. Fin de Semana Negro es un, eh, es un libro en el cual yo cuento eh, la historia de una masacre que sucedió en un municipio de Antioquia que se llama Sonson. En ese municipio, durante un fin de semana, un grupo paramilitar asesinó a ocho personas y dos personas sobrevivieron a esa masacre. Entonces, entre las ocho víctimas mortales había una familia que con ellos me abrían las puertas, les conté qué estaba haciendo, en fin, pero luego cuando llega el momento eh, de, de lanzamiento del libro o cuando leen el libro, pues no les gustaba que yo dijera algunas cosas de su personaje o de su padre, ¿cierto? Pero en últimas, cuando nosotros estamos haciendo periodismo, digamos que parte de nuestro compromiso o por lo menos, por ejemplo, cuando estamos haciendo un perfil, nosotros en una historia no solamente queremos hablar bien del personaje, sino que todas las personas, cual tiene luces y tiene sombras, ¿cierto? Tiene unas cosas buenas que todo mundo reconoce y hay otras que son un poco como más ocultas pero que también están pero y que además hacen parte de, de la personalidad a lo que hoy con esto es que parte del trabajo del periodista es hacer eso y que por eso por eso ahí sucede un poco uh, el libro de el periodista y el asesino eh, de Janet Malcolm cierto digamos que eh, las primeras páginas que no es precisamente Digamos que son las más citadas, aunque no es el grueso de su libro, pero en las primeras páginas lo que ella dice es que el periodista es una especie de traidor porque está absorbiendo información eh, que le entrega la otra persona, confianza, etc. Y luego cuando publica, tan, le da una puñalada algo así, dice ella. Eh, son palabras muy fuertes, decir que es una puñalada sin embargo, es parte del trabajo del periodista. Es decir, nuestro deber se debe, sí, nuestro trabajo se debe con el público, nuestro trabajos eh, en últimas, nuestro interés no, no es ser acomodados, es incluso a veces ser incómodos, ¿cierto? Entonces, claro, digamos que lo que plantea Luis Fernando, eso pasa, eso pasa y no son las experiencias más afortunadas, pero en últimas también está la tranquilidad del periodista o del escritor, un poco de, de que desde un principio se es honesto con las personas con quienes estamos hablando y a quienes les estamos contando qué es lo que queremos hacer. Voy, voy a regresar otra vez a, a Con el miedo esculpido a la piel, porque claro. hay un suceso muy importante con el libro y es la amenaza que te llega a vos, ¿cierto?, eh, eh, eso fue una apuñalada entonces a esas fuentes, o sea, a, a, a, los, a los paramilitares, a, los, a quienes te contaban la historia, y ellos, yo tenía una pregunta y ellos eran conscientes de que esos hechos oscuros relacionados con el paramilitarismo se sí iban a hacer públicos, ¿Para que después... Pero estamos hablando del primer libro, uh -huh, de con el miedo esculpido en la piel, sí, el que te generó la amenaza, con... claro, claro, entonces, bueno, nos devolvemos al primer libro, eh con el miedo esculpido en la piel, cuando yo termino el libro y cuando iba a viajar para entregar ejemplares a los personajes que hacían parte de ese libro, una de, de las personas con las que tuve mucha confianza, me dice lo mejor es que no vengan porque esta gente ha venido aquí a mi casa a preguntar por usted y dicen que lo mejor es que usted no venga por acá. Eso implicó, para mí fue una sorpresa tremenda, yo por allá pues no... No volví, envié los libros y muchos años después me reúno con el que era el jefe paramilitar allá y, y me dice como, no se preocupe, como no le va a pasar nada a usted. Digamos que solo ese momento, como ya como cuatro o cinco años después, eh, fue que tal vez tuve un poco de tranquilidad, como ve, puedo ir por allá pero fue una sorpresa, es decir, ese primer libro está cargado de muchas experiencias, buenas y no tan buenas, ¿cierto? Porque en últimas también de este tipo de, de, de experiencias se aprende, y en últimas, eh, es que me parece increíble porque en la reunión con este excomandante me decía, me decía, yo he comprado varios ejemplares de su libro y los he regalado. <risa> Eso fue, bueno, yo no sabía cómo, cómo interpretarlo. Él me decía, bueno, y esto, eh, voy a contar esta anécdota, y él me decía como, pero el libro tiene un solo error. Y es una escena en la cual yo escribo, bueno, por medio de, de otros personajes del libro, él estuvo presente en el momento en el cual una persona fue asesinada y desaparecía en el río Magdalena, ¿cierto? realmente la versión que él me aportó para mí no era nada creíble y en últimas pues también testigos de esa reunión, luego coincidimos como es inverosímil lo que él está diciendo un poco como para librarse de esa responsabilidad en la muerte de, de esa persona pero entonces en últimas pues eh, uno dice o me decía como, claro, término incomodando como ambos lados, entonces en últimas también estoy haciendo mi trabajo. Ahí, ahí sucedió, bueno, y, y para cerrar un poco con, con el mío esculpido en la piel, Norbey eh, con esto, y es que como yo lo comenté ahora, en, en este lugar, en La Danta, era un lugar durante tres décadas con presencia paramilitar, y lo que hizo este grupo para programitar fue obras sociales, construir cancha de fútbol, una plaza de toros, las fiestas del pueblo, fiestas del campesino, fiestas del niño, traídos para los niños, construir un barrio, el cementerio, electrificar veredas, pavimentar las calles, imagínense, el Estado, administrar justicia, todo. Y llegó un momento, cuando estaba ahí en el libro, y era... Yo no puedo terminar haciendo apología a este actor armado y también tengo que buscar el otro lado de esto. Y eso su sucedió mientras estaba en medio del proyecto, ¿cierto? Y ahí fue cuando empiezo a viajar a otros municipios donde eran los lugares donde estaba combatiendo ese grupo paramilitar. Y ahí termino encontrando varias de las víctimas de ese grupo paramilitar y terminan integrándose al libro, ¿cierto? De alguna manera como para hacer esa justicia, porque, yo decía, no puede ser que, si bien estoy contando un poco lo que ha sucedido en este lugar, un poco queda ese tufillo en el aire de que estoy haciendo como defendiendo a, a este personaje la guerra, y realmente no era así. Has trabajado con, con víctimas y victimarios. Eh... ¿Cuál puede ser esa, esa, ¿cuáles son las diferencias de técnica de trabajo que hay entre unos y otros o son iguales? En, en, en, o sea, en, en entrar a la fuente, en conocer a la fuente, es, es, muy, es muy diferente esa, esa relación que se da periodista-fuente, entre uno y otro. Sabes, me hace recordar algo que de, decía la comisionada de la verdad, Lucía González, en un momento cuando, ella era, cuando yo trabajaba con ella en el Museo Casa de la Memoria. Y es que ella hablaba de los guerreros, y cuando hablaba de los guerreros, hablaba un poco que a los guerreros todavía les, les costaba hablar de los sentimientos, y les costaba un poco, no sé, digámoslo, ablandarse. Entonces creo que es más difícil hablar con un excombatiente que hablar con una víctima, porque... Con, con las víctimas me ha sucedido algo muy distinto y he tenido relaciones muy bonitas y todavía tengo relaciones de amistad con muchas con muchas personas porque al estar tanto tiempo trabajando y hablando con estas personas viajando durmiendo comiendo lo mismo que ellos compartiendo un montón de experiencias también se genera cierta confianza ahí. y en esa confianza han aflorado un montón de cosas que con los excombatientes no. Y con los excombatientes yo he sentido, con muchos de ellos, y es que está mucho más el relato de la guerra, es decir, el relato del combate, el relato de. de y el relato de las balas, de las bombas, pero con las víctimas está más el relato de los sentimientos y la historia de los sentimientos. Y ahí un poco como para citar a Svetlana Letzievis, ¿cierto? Y cuando ella dice que ella escribe sobre la historia, los sentimientos, sobre todo cuando uno lee el, eh, la guerra no, eh, tiene rostro de mujer, no tiene rostro de mujer, eh, voces de Chernóbil, por ejemplo, eh, eh, los soldados de zinc entonces uno se encuentra eso con las víctimas, para mí ha sido mucho más sencillo que con un excombatiente. Ahora bien, he tenido... Hay experiencias con excombatientes que a mí me han marcado muchísimo. Porque hay una historia en la que estoy trabajando, Norbey, desde hace un buen rato. Tiene que ver con Ramón Izaza, que lo nombraste ahora, pero tiene que ver también con un señor que se llama Manuel Buitrago. Que Manuel Buitrago es el padre de dos muchachos que se llamaban Carlos y Alirio Buitrago, que murieron en una masacre en el año 1982 y de ahí surge el grupo del ELN el carlos alirio Oitrago que fue un un frente guerrillero muy importante en, en esta región del país además porque bueno son historias trágicamente pues reconocidas y Logré un encuentro entre estos dos personajes para esa historia que estoy escribiendo. Y fue una historia, fue algo tan bonito porque es algo que sucedió hace casi 40 años y la familia, muy trago, quería saber en boca de Ramón Izaza si él había estado ahí ese día y por qué lo había hecho. Y fue un encuentro muy doloroso. Pero muy bonitos. Y hubo un momento de perdón entre estos dos viejos. Don Manuel tiene casi 90 años, Ramón Izaza es menor que él, pero ese encuentro es tal vez de, de las cosas más bellas que he tenido. Ambos fueron combatientes, uno en un lado y otro en otro, casi que decir que la guerra en el Oriente Antioqueño fue una guerra de dos familias. Y, y estos dos hombres pidiéndose perdón por lo que fuera pidiéndose perdón, abrazándose, además porque estoy adelantando la historia y no debería ser esto, pero antes de que sucediera esa masacre, los dos eran muy buenos amigos, se reunían a tomar aguardiente, se reunían a, a hacer fiestas, Ramon era muy bueno tocando la guitarra y cantando, entonces las fiestas en, en, en la zona en la que ellos vivían, las protagonizaba Ramón, pero era muy amigo, entonces uno dice como, caramba, esta es la historia de este país, somos amigos, somos campesinos y por un montón de razones terminamos enemistados y nos terminamos matando, ¿cierto? Y es el resumen de la guerra de este país en la cual es la misma, casi decir que la, el mismo sector de la población es el que está combatiendo en todos los actores armados. Bueno, pasemos ahora a Aquitania, Aquitania siempre se vuelve el primer amor que fue publicado en 2016. Vos llegas a, a Aquitania un día después de haber publicado, eh, eh, con el mío esculpido en la piel, el 20 de, de julio de 2013, ¿cierto? Si no, si no estoy mal, sí. ¿quién, ¿quién fue el que te acercó a ese corregimiento? ¿Cómo es que llegas a curiosidad por, por ir allí y conocer esa historia? Sí. Digamos que esto sucede por un periodista que se llama Oscar Castaño. Oscar Castaño me invitó me invitó a ese lugar que conmemoraban los 10 años del desplazamiento forzado de Aquitania. Aquitania es un corregimiento, un pueblito muy pequeño que hacía parte de ese corredor comercial entre Medellín y el río Magdalena, que era la salida al mundo en el siglo XVIII, XIX, ¿cierto? Antes también. Y Aquitania hacía parte de esa ruta comercial de uno de esos caminos. Y así fue como llegué allá. Yo lancé mi primer libro el 19 de julio de 2013 y el día siguiente estaba en Aquitania. Y cuando estaba en Aquitania yo dije, voy a terminar escribiendo este lugar. ¿Por qué? No sé. Digamos que es, no sé, un poco de intuición, un poco de lo que percibí en ese lugar. Ese lugar me cautivó realmente. Y luego en los tres años siguientes que estuve viajando, escribiendo, hablando con la gente, pues a mí me terminó pareciendo una, una historia demasiado poderosa porque es un pueblo de 2.500 habitantes y todos se tienen que desplazar, menos 20 personas que decidieron quedarse y el regreso de ese pueblo que luego se dio medio año después me parecía algo demasiado asom asombroso de cómo la gente terminaba regresando a ese lugar en el cual había amado la vida. Eh, vos con regularidad, eh, pues lo sé porque tengo cercanía pues, con gente de aquí, y es que regresas con frecuencia como cada año a, a los eventos conmemorativos que hacen por el desplazamiento. Eh, a una fuente de, del primer libro, no me quiero volver, pero solo lo voy a citar, a una fuente del primer libro, vos la invitaste a una misa al mediodía en San Carlos, en San, Carlos San Luis, uno de los dos. Vos, eh, el, el periodista de por sí en Colombia va, saca información, como si fuera una mina, las ocupa y, y nunca jamás vuelve, ¿cierto? Queda otra vez ese olvido. Vos por el contrario haces estas cosas. El periodista debería estar obligado a, a regresar, pues, como en agradecimiento a, a esa información que sacó con las fuentes. Yo creo que lo mínimo, sí, yo creo que lo mínimo es que las personas conozcan qué es lo que hiciste con lo que ellos te entregaron o con lo que ellos te dijeron, yo creo que eso es lo mínimo. Y ya, más allá, el periodista no tiene esa obligación, pero yo siento, yo pienso que, que le sacamos tanto a la gente que por qué no poderle devolver algo más a ellos, ¿cierto? Y en algunos momentos ha sucedido así, digamos que con, con la mujer que nombraba a Sema Guerra, que es la hija del fundador de la ANTA, pues ella quería regresar a la iglesia en la cual la bautizaron, pero la cual no recordaba, y una mujer de 80 años, entonces lo que yo hice fue ir a La Danta y, e ir con ella hasta San Luis, ese pueblo en el cual ella había nacido, y eso fue demasiado hermoso para ella, bueno, para mí también fue muy significativo, pero seguro fue mucho más para ella regresar a ese lugar, porque ella decía que uno de sus sueños antes de morir era ese, no es nuestra obligación, pero creo que en algunos casos creo que podemos hacer un poco más por la gente más allá de sacarles información. Aquí Tania, a de diferencia del primer libro, tuvo tres años para construirse. ¿Qué fue lo más difícil de este libro para hacer? la construcción, una escritura. Sí, Norbey, lo que dices de, del tiempo ya, ya va diciendo algo, y es que la construcción de mi primer libro fueron tres, cuatro meses, de la primera versión de esas crónicas, pero luego seguí trabajando y se pudo publicar un año después. Pero en el libro de Aquitania sucedió algo, y es que esto me hace recordar un poco a Abraham Pamuk, cuando habla del de novelista o del lector que es ingenuo, y el que es sentimental, ¿cierto? Y dice que ese escritor ingenuo eh, es aquel que no está preocupado por las formas, por las estructuras, por las maneras como se debe escribir un relato, es decir, un poco lo que se piensa antes de cómo voy a contar esto, cuál es la arquitectura de una historia, ¿cierto? Es un poco ese escritor que no está pensando tanto en eso y escribe, no sé, tal vez un poco llevado por la intuición, por lo que cree que es lo mejor en ese momento, pero por otro lado, él también habla de un poco de ese escritor reflexivo que está siempre, siempre preocupado por esas formas, ¿cierto?, por ese narrador en el tiempo en el cual lo está narrando, eh, por ese tiempo en el cual está, eh, en los cuales está desarrollando la historia, en la misma estructura del relato, y él en últimas dice que un escritor debe ser la suma de esos dos, ni siquiera solo del reflexivo sino que también tiene que tener algo de ingenuo y es que en algunos momentos se tiene que dejar llevar también por las emociones, un poco por la improvisación de, del momento porque incluso él dice algo toda historia, bueno, él habla de novelas, cierto, él habla de novela, habla de, de ficción yo lo tra traigo acá cuando estamos haciendo periodismo narrativo o, o periodismo más cercano a la literatura y él dice, cada historia tiene un centro y ese centro no está ahí a la luz del relato, de los detalles que lee la gente no, ese centro está más adentro de esos objetos, personajes que aparecen y que estás palpando como lector y que estás imaginando y que muchas veces ese, ese centro es incluso el motivo por el cual vos terminas escribiendo un libro cierto o incluso ese centro se va modificando en la medida en que vos vas escribiendo es decir tenías una idea inicial y luego cuando estás escribiendo te das cuenta de que la historia puede tirar para otro lado y es un poco lo que sucedió con Aquitania y es que yo empecé con, con Aquitania como les dije un pueblo en el cual se desplazó toda la gente en dos grandes desplazamientos masivos eh, entonces fue fue fue una guerra fue una guerra tremenda y cuando yo estaba escribiendo ese libro, inicialmente aquí era mucho, a diferencia del primer libro, yo era mucho más consciente de, de ese narrador, de esa estructura, de esos tiempos y dar con la estructura de ese libro fue algo que me tomó muchísimo tiempo también, pero cuando ya di con la estructura de que quería contar la historia paralela de seis personajes, irlas contando en escenas muy cortas pero que en últimas cada una terminaba aportándole la historia de un personaje le aportaba al lector para que entendiera otra parte de la historia que le había sucedido a otro personaje cuando yo ya doy con eso pues el libro ya, ya, ya va andando pero solo el hecho de decidir en esa estructura eso a mí como escritor ya me demandó muchísimo y cuando estaba en ese proceso yo dije como venga si la carretera llegó a este pueblo 10 años antes del desplazamiento y apenas muy pocos, algunos, nunca se habían montado en un carro, sobre todo las personas más viejas, eh, y además como es un pueblo de caminos y mucha gente salió desplazada por los caminos porque ni siquiera había carreteras, yo quiero no sentir ese dolor del desarraigo, pero sí el dolor físico de esos recorridos. Y entonces fue esa decisión en medio del libro también cuando estaba trabajando en el que yo dije no, yo voy a caminar esos caminos también, no solamente a contar la historia de estas personas. Y fue así como en el libro hago el recorrido por tres caminos, un poco y narración en primera persona de qué es lo que me encuentro y qué es lo que está sucediendo también en diálogo con los campesinos que me acompañan a hacer esos recorridos. Eh, se ha dicho que los periodistas regionales como que tienen mucho más riesgo, obviamente tienen mucho más riesgo que los que están en Bogotá, están en Medellín. ¿Qué otros riesgos, aparte de la amenaza, has tenido vos haciendo estos trabajos? ¿O qué otros medios medio latentes ven que, que eh, otros, otros riesgos perdón, latentes pueden eh, tener los periodistas que trabajan desde la región como vos? Lo primero es pelear con el miedo, porque el miedo siempre está, veis y seguro también te ha pasado a ti en, en, en tu trabajo. Lo primero es lidiar con eso, pero lo segundo también es ser consciente de la importancia que tiene nuestro trabajo para muchas personas, no solamente para nosotros, ¿cierto?, no solamente para nosotros, que es un logro profesional, etcétera pero es que también es esa intención política que, ten que tengo como escritor, ¿cierto?, de lo que quiero contar, de lo que quiero transmitir, pero también de la importancia de que esas historias que aparentemente son minúsculas, se, se conozcan más adelante. En, en el libro Voces de Chernóbil eh, uno de los personajes, una mujer dice en uno de los relatos que a quién le va a interesar su historia, si su historia es como un fuego endeble en una cerilla que pronto se puede apagar ¿cierto? pero, pero en últimas esa, esa cerilla puede ser un fuego puede ser un incendio, es decir eso puede contagiar a muchas personas es compartir el dolor, lo que yo he denominado democratizar el dolor y creo que en últimas es, es algo muy importante, pero hay muchos riesgos, hay muchos riesgos de caer en, en la misma comodidad del relato, y es que a diferencia de muchas otras historias, vos en los relatos de conflicto armado ya tenés un drama de entrada, ya sabes cuál es el drama, ya sabes cuál es ese pico alto, los picos altos que tiene un relato de estos, entonces narrativamente eh, puede ser tal vez más fácil identificar como esos puntos altos del relato pero en últimas también es cómo aparte de esos puntos altos vos también quieres mostrar otras cosas, es que también se trata de relatos que van más allá de la guerra como espectáculo, es decir, hay que contar esos sucesos de la guerra, hay que contar eso que le ha sucedido a esa gente, pero hay muchas otras cosas que le sucede a la gente, y ahí nombro mi último libro, fin de Semana Negro, y es que yo nombré que contaba la historia de una masacre en la cual mueren ocho personas y dos sobreviven, pero ese es el pretexto para contar muchas cosas más. Una, ¿qué pasa con una familia cuando asesinan a uno de sus miembros? Y más cuando son un padre, una madre, que son la cabeza de la familia. Y ahí en últimas, en ese libro, uno se termina encontrando con que son muchísimos, los caminos distintas las fortunas o infortunas que tienen estas familias mientras unas familias terminan bien económicamente hay otras familias que se fracturan ante la ante la muerte de uno de sus familiares hay hijos que quedan huérfanos sin padres sin madre sin quien los cobije y terminan en la drogadicción terminan en la cárcel cierto y eso es lo que me interesaba mostrar también en ese libro y por otro lado también me interesaba mostrar cómo además de lo que es ese relato de la guerra, no puede ser solamente esa reconstrucción de unos hechos, sino que la memoria en este país también tiene que apuntar a la verdad, y parte de esa verdad tiene que ver con los responsables de por qué sucedió esto, en qué contexto sucedió esto, y es un poco también lo que intento responder en, en este último libro, así que yo creo que hay unos sucesos, que hay que salirse un poco de esa comodidad de ese relato y uno de esos retos que tiene que saltar el periodista es salirse de ese cliché, solamente de contar ese relato doloroso por doloroso que sea, sino que creo que más allá de eso también hay otros elementos que hay que resaltarse y que hay que transmitir. Uh -huh. Vos personalmente eh, consideras a fin de Semana Negro como pues, la obra cumbre. Es un libro polifónico, ¿cierto? Tiene 50 voces unidas. ¿Cómo fue ese proceso para, para, para lograr eh, como que eh, tejer 50 voces en un mismo libro? Eso no es muy complicado. ¿Cómo fue ese trabajo? <risa> bueno, ese fue... Todo todo ha sido un aprendizaje. Todo ha sido un aprendizaje gigante en Norway, Y lo otro es que en últimas... Volvamos al principio de esta conversación y hablamos de Alfredo Molano y hablamos de Germán Castro Caicedo y ellos fueron mis referentes durante mucho tiempo, luego yo los cambié un poco y encontré otros referentes que me, que me interesaban, que yo quería hacer y lo que yo he intentado con todos mis libros es que de alguna manera también quiero experimentar otras maneras de narrar y busco otras estructuras, otra arquitectura de, de, del mismo libro y este último libro fin de Semana Negro, yo empecé a hacer entrevistas desde el año 2013, es decir, seis años antes de lanzarlo, yo ya venía haciendo entrevistas, seis o siete años, ya venía haciendo entrevistas, mientras estaba en el segundo libro y seguía haciendo entrevistas también para este libro, cuando ya me senté a trabajar a escribir, yo dije, tengo muchísima, muchísima información, y eso también un poco me llevó, y un poco para redondear lo que acaba de decir Norbey es que, digamos que lo que dice Pamuk es que escribir es como atravesar un bosque. Y cuando uno está atravesando un bosque uno encuentra un árbol, un pájaro, un animal, un clima, un sol, etc. ¿Cierto? Hay un montón de objetos, detalles que hay ahí, pero que en últimas, además de eso hay algo que uno tiene que desentrañar en esos relatos, ¿cierto? Entonces yo creo que todo eso, lo que ha sido la lectura de referentes, eh, de periodistas, de escritores de ficción, todos esos han sido referentes para yo tomar estas decisiones que vinieron luego. No es que yo me haya inventado estas estructuras, pero es que me he alimentado de, de, de escritores que lo han hecho. Por eso este último libro cito a Castro Caicedo, porque hay un libro de él que se llama El Carina, que es la crónica o el reportaje realmente de cómo trasladaron unas armas desde Alemania hasta Colombia para las Fari, para el M-19, y está contado en la voz de los personajes que hacen parte de, de esa historia. Y por ese tiempo yo también estaba leyendo mucho a Esbitlana, Ale, Ale, bueno, Svetlana también que tiene mucho de esta narración coral, pero también Elena Poniatowska busca que también lo hacía en Voces del Temblor o La Noche de la Telolco. Y yo lo que hice fue como, no fue fácil porque empecé a escribir varias veces y todavía no daba con estructura. Llegó un momento en el que junté esas, todas esas estructuras o esa manera como lo hacían ellos y yo definí la mía. Cierto, un poco lo que dice Martín Caparrós, se empieza a escribir por imitación y inicialmente yo lo hacía así, o en algún momento cuando... Llegó, o en nuestro país conocimos a Leila Guerriero, muchos de nosotros queríamos escribir como Leila Guerriero, y entonces eran los que llamaban los profesores en la universidad los Leilos, o los Leilas, porque todos querían un poco imitar, ¿cierto? Por ahí arrancamos los escritores, aprendemos por imitación, aprendemos leyendo muchísimo, luego vamos encontrando nuestra voz, y en últimas, si bien yo no soy el narrador de este libro, soy el escritor de este libro, ¿cierto? y confeccionar, tejer todos esos testimonios, juntarlos para que se entienda, para, para transmitir esos sentimientos y esas emociones. Eh, en últimas, creo que, que logré el objetivo que, que me había planteado, pero realmente fue un libro, el libro más difícil de escribir. Así, aparentemente no sea yo el narrador de la historia, así soy. Ese que está detrás de escena moviendo como los hilos de, de, de, de, de todos los personajes. Ahí tengo una pregunta y es que hace poco te hice una entrevista con, con relación a este libro y vos decías que una de las historias te había hecho llorar, algo, algo como muy difícil en vos porque eh, tu abuela era muy sentimental, pero vos por el contrario sentís que esta es una forma como de, de, de liberar, como un cierto. Todo. Pues, o sea, como que no te afecta mucho, ¿cierto? en cierto sentido, y vos decías que una historia de fin de semana negro sí te había hecho llorar, yo yo no sé, me dio la curiosidad por saber cuál es, esa, esa historia que te hizo llorar de esa mujer que, que decías, no sé si la puedes decir también. Sí, sí, claro, sí, hubo una historia en particular que, que me hizo llorar, por la cual lloré en varias ocasiones, es la última historia, es la historia Luis Eduardo Arias fue la última persona que murió, en la masacre del fin de semana negro, era un campesino, tenía tres hijos, uno de ellos de meses, bueno, estaba demasiado pequeño, y, y yo me reuní con Alba, que es la, era la pareja de, de Luis Eduardo, en una casa en Sonsón, en la casa de, de otra familia que también había perdido a, a un ser querido, y a mí me golpeó muchísimo en ese momento yo sentía como ganas de llorar pero pero no sé como las lágrimas no afloraron en últimas cuando ya llegué a mi casa y cuando yo ya empecé a transcribir las historias las entrevistas a escucharlas nuevamente y escuché la historia de alba nuevamente me solté a llorar a mí me, me pareció demasiado Triste, es decir, todas las historias que hay ahí son demasiado tristes porque es una mujer que quedó sola, que quedó sola con tres hijos, tres hijos muy pequeños, tres hijos que no pudieron disfrutar a su papá eh, y además luego sucedió algo y es que cuando iba a lanzar el libro uno de los hijos me escribía mucho y me decía gracias a usted la gente va a saber quién era mi papá. Y yo decía como gracias al libro, pues él también va a saber un poco quién era su papá, ¿cierto? Porque cuando llegaron a asesinar a su papá, su papá lo que hizo fue cargarlo a él, pensando que al, ver, al verlo con, con su hijo en brazos, esta, estos tipos armados no le iban a hacer nada, ¿cierto? Que su hijo iba a ser como su escudo, no lo fue, no lo fue. Eh, pero esa historia a mí, me me dolió me dolió, me dolió muchísimo realmente las historias de, del conflicto armado en este país en Pereira, en el eje cafetero en Antioquia, en Chocó eh, no podemos decir que unas son más duras que otras realmente el drama que ha vivido este país de cuenta de la guerra eh, es algo a veces que no tiene ni siquiera palabras, creo que no tenemos ya ni siquiera palabras para decir lo que ha sido este horror de conflicto armado que hemos tenido después de conocer tantos relatos de tantas víctimas para ir cerrando que estamos sobre el tiempo ¿crees en la paz? ¿En sí, claro claro, claro, total es decir eh, claramente la firma de, de un acuerdo no iba a implicar que el país cambiara como si apagáramos o encendiéramos eh, un bombillo, ¿cierto? Eh, todo esto es un proceso, es un proceso y es una transformación cultural también, cultural, política, social de nuestro país. Y claramente, para que yo creo muchísimo en ese acuerdo de paz, porque en últimas, en ese acuerdo de paz está también un poco el germen. De lo que ha sido esta guerra en el país. Si nosotros pudiéramos, si solamente se pudiera avanzar en un asunto tan básico, bueno, va, aparentemente básico, digo, porque sabemos que es algo muy difícil, además por los gobiernos de Tur todo, demasiado complejo. Si este país pudiera avanzar un poco en lo que es la titulación de tierras, este país haría muchísimo, ¿cierto? Porque parte de la pelea de este país ha sido eso el acceso a la tierra. Entonces, eh, yo creo totalmente en que este país puede cambiar, pero todo depende también de una voluntad política grandísima. Y por otro lado, que este país necesita una transformación cultural, cultural, para que podamos avanzar. Lastimosamente, digamos que los hechos de este país... Los hechos en los últimos dos años nos muestran algo muy distinto, ¿cierto?, a lo que en su momento soñamos cuando votamos en el plebiscito por la paz. Pero en últimas, la paz debe seguir siendo una apuesta en este país, porque esta paz está más allá de un partido político, o de partidos políticos, o de caudillos políticos. Listo, bueno, tenemos cinco minutos, no sé, Santiago, si me comenta si hay... Si hay preguntas del público y si no yo tengo otra pues la última la última, tengo la última pregunta has narrado muy bien el conflicto en, en, en el oriente antioqueño, ¿cierto? Eh, ¿has pensado en cubrir algún otro conflicto en el o en el Cauca en Chocó, no sé, alguno de ellos en, en, en irte de la región y contar otro conflicto no, no sé si, si de pronto se te ha llegado a pasar por la mente pero para un libro ¿no? No para una nota de prensa, sino para un libro. No, realmente estoy pensando en otros temas, porque también me siento un poco desgastado escribiendo sobre esto, porque es doloroso, es difícil hacerlo también. Eh, de alguna manera he escrito también sobre, sobre el Hurabán oqueño, sobre Buenaventura, sobre Córdoba, eh, sobre los desaparecidos de Hidroituango que es un tema que vengo trabajando mucho sobre la búsqueda de desaparecidos en el marco de, del conflicto armado como hago parte de una organización de, de derechos humanos pues sigo trabajando este tema del conflicto armado y los temas que me interesan también de alguna manera están casi todo en este país está tocado por la guerra o por el conflicto armado pero realmente creo que la, un, la is, única historia que tengo en mente en este momento es la que les comenté hace un rato sobre Ramón Izaza y Manuel Vitraco, ¿cierto? Contar esa historia de, que tiene que ver con la guerra, pero que también tiene que ver con la reconciliación. Bueno, eh, gracias Juan Camilo por aceptar esta invitación, eh, gracias a las personas que nos vieron en esta noche. Eh, ah, por acá hay un comentario de Franklin Molano Ga Gaona Valioso este trabajo, reportería, historia y memoria Mi reconocimiento Bueno, invitamos también a, a, los, a los lectores Y a, lo, a los que nos vieron en, en esta noche a que, a que sigan la cola de rata Estamos haciendo investigaciones Publicamos cada tres días Y nada, gracias, gracias Juan Y nada, seguir trabajando más a, a ti, a ti, Norvey. Sí, sí Ha sido, sí, ha sido sí, muy chévere la charla haciendo. Ha sido muy chévere hablar conocer otras partes, no solo de, de los libros, sino también de, del ser humano que hay detrás. No, es muy muchas importante. Muchas gracias, Norbey, Abelardo, Camilo, a todos los lectores de La Cola de Rata. Un abrazo. Listo. Listo.